Muy buenas chicos y chicas y hoy quiero hablar de un tema serio pero a la vez muy bueno para vosotros y creo que os voy a explicar fácilmente lo que ha pasado. Estamos viendo que el canal está empezando a ganar dinero pero no lo suficiente. Entonces podemos entrar en un marco complicado de tener que generar un autónomo y que tenga que pagar más gastos que los ingresos que, que tenga YouTube. De momento he definido un umbral de pago muy grande. Entonces para eso hicimos el tema de los 10.000. ¿De acuerdo? Los 10.000 subs, ese sorteo de esos 1.000 euros. Pero pensé que así la gente participaría, pero realmente he pensado que no es así. Así que lo voy, le voy a dar una vuelta y lo que voy a hacer, en el título habréis visto que pone Si este vídeo llega al millón de visitas, os regalo tantos euros, que son 1.000. Por tanto, me voy a ceñir a eso. Si este vídeo tiene un millón de visitas, haz un comentario abajo y que ese comentario sea el que tenga más likes en este vídeo si este vídeo consigue un millón de visitas el comentario con más likes de este vídeo yo le regalo mil euros vía paypal porque al hacer esto, desbloquearemos una monetización seguramente más alta, un RPM más alto, y eso nos permitirá empezar a hacer las donaciones, que es lo que me tiene un poco mosqueado. O sea, no, no puedo ir a un sitio y decirle, mira, he recaudado eh, 150 euros hoy de, de todo el mes de YouTube, te hago una donación. No funciona así. Cuando tienes que hacer donaciones a salud mental o hospitales, tienen que ser donaciones más o menos grandes, y lo que no puedo hacer es hacer el penas. Entonces, eh, lo vamos a hacer bien, aquí no hacemos las cosas mal, y lo que quiero es que, pues, lo que os digo, os voy a ser totalmente sincero con lo que os voy a decir, este canal tiene que generar 3.000 euros al mes, y los puede generar perfectamente depende eh, absolutamente de lo que, que vosotros queráis hacer y todo lo demás ¿no? entonces, con esos 3.000 euros hay que restar lo que se tenga que pagar, de impuestos y demás, mm, te, también tengo pues eh, mi, mi gestor y todo eso y luego es cuando empieza el 70%, creo que dije, o 60%, 70% en donaciones, y 30% para nosotros, porque evidentemente aquí hay un trabajo estamos yo y mi mujer que está por ahí atrás de acuerdo y también tenéis que pensar que son 40 60 horas que le metemos aquí a la semana entonces tampoco vamos a ser hipócritas evidentemente algo tenemos que ganar porque si no claro evidentemente todas las asociaciones sin ánimo de lucro al final algo de lucro hay en el fondo entonces lo que quiero decir yo mi idea sería entregar entre 800 y 1500 euros al mes a estas entidades y también hacer sorteos para la gente, ¿vale? Lo que queremos hacer es un podcast el con el tiempo para gente que tenga enfermedades, eh, pues tipo como las nuestras, esquizo afectivo, trastorno afectivo, trastorno bipolar, trastorno de, de, de, de múltiple y, y muchas más, o sea, de, de enfermedades mentales, y también ayudar personas que están realmente jodidas, que están en una situación de decir me mato no me mato, y que mil euros le pueden ayudar seguramente al menos a poder ir a un psicólogo y demás. Nosotros tenemos un listado de psicólogos, tenemos un listado de psiquiatras, para ayudar a la gente que tiene estos problemas y el canal está para eso está para que vosotros lo aprovechéis aprovechéis que si os sentís solos David qué pasa hay gente que me contacta al WhatsApp directamente no sé si voy a ser capaz de gestionar esto pero de momento lo estoy gestionando ¿de acuerdo? porque tienes que ent entender que tengo una enfermedad y a veces es complicado pero a mí me, me, me escriben por WhatsApp David hoy he tenido un mal día David, hoy me ha pasado esto. David, eh, tal, eh, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? A mí me enseñaron de pequeño que hay que ayudar a las personas. E intentaré buscar una manera en la cual os pueda ayudar a todos. Porque ya empiezan a ser unos cuantos y ya se nos está empezando a disparar. O sea, del mes pasado a este, o sea, hemos pasado a lo mejor de tener tres comentarios, cuatro comentarios, que era una ridiculez, a cada 15 días a tener 100 comentarios diarios. Entonces, eh, yo contesto a todos. O sea, contestamos a todos, yo y Ana, y evidentemente seguimos haciendo el contenido. Por tanto, os lo vuelvo a repetir. Este vídeo tiene que tener un millón de pesitas. Pasárselo al Ibai, al de Grefg, al demás, explicarle, mira, este chaval quiere donar dinero, tal. Lo que se recaude de este vídeo íntegro irá destinado a la salud mental. Y e, Independientemente, como os he dicho, cuando lleguemos al millón de visualizaciones en este vídeo, y no quiero hacerme pesado, y creo que ya se ha entendido, el comentario que tenga más like, yo le voy a regalar mil euros. No es que coja del millón y te doy los mil euros, no, no. Yo tengo los mil euros apartados ya, y cuando yo ya tenga cerrado este vídeo, la haya dejado dos semanas y tal, y vea, pues yo qué sé, se han generado mil doscientos, mil trescientos. Cojo eso, hago un cheque y me voy a una entidad que vosotros de hecho podéis proponer entidades donde hay problemas de salud mental y también vamos a abrir un pequeño patrón más que es eh, los animales yo tengo, un yo tengo una perra He tenido perros toda mi vida, he tenido casi 40 perros, y no exagero, es así, he tenido caballos, he tenido de todo. Y amo a los animales, por tanto, si queremos ayudar mínimamente a las protectoras a que puedan tenerlo un poco mejor, pues también es otra cosa que me planteo, pues donar dinero, hay protectoras aquí cerca en las cuales se puede hacer todo esto. Pero todo esto solo puede pasar si vosotros realmente os dejáis los cojones en esto y decís, este chaval no quiere envolarme, lo que quiere es ganar dinero con YouTube, no, yo ya tengo mi empresa, yo soy autónomo, trabajo de otra cosa, ¿de acuerdo? Trabajo limpiando casas por tanto esto lo hago de más a más de acuerdo y también os voy a ser sincero porque os tengo que ser sincero con lo que gano de, de limpiar casas y tal y como está el tema es, está siendo muy difícil vivir mi mujer ahora mismo solo tiene un ojo no queremos hacer el penas pero quiero que entendáis la situación un ojo que lo ha perdido de un día para otro entonces para nosotros es importantísimo que entendáis el factor de si vosotros no nos ayudáis a, a nosotros a estar un poquito mejor yo me voy a dedicar toda mi vida a a intentar arreglar los problemas que tengáis delante mío. Ayudaros, hacer videollamadas, hacer lo que haga falta. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero es también un poco de tranquilidad para mi persona. Pero al mismo tiempo también tranquilidad para mi mujer. Evidentemente que la quiero muchísimo. Y al mismo tiempo no abandonar ese sueño que tengo desde hace millón, millones y millones de años desde que soy pequeño. Y es que yo he venido a este mundo a ayudar a las personas. Y antes de morirme quiero haber ayudado a la mayor cantidad de personas posible. Pero eso solo será posible si vosotros nos ayudáis, la gente no se suscribe al canal, ve los vídeos tenemos eh, millones y millones de visitas, pero la gente no se suscribe al canal, entonces es tan fácil como que os suscribáis, que os lleguen las notificaciones, no hace falta que veáis los vídeos enteros, solo con que los veáis un minuto es más que suficiente y tener en cuenta que esto lo hacemos para ayudar a la gente no es una cuestión de, bueno, ma, me, venga tal, se lo paso al Ibai, el Ibai lo muestra en un vídeo, tal, tal mil euros, no, lo que quiero es que por ejemplo luego me llame Ibai, ojalá me llame el de Gref y me diga, tío, pues yo también quiero participar. Yo tengo una entidad, tío, que yo le doy dinero y si le pudieras donar dinero también estaría bien. Y yo lo voy a hacer encantado. O sea, si hay una persona que a mí, un youtuber más grande que yo, me viene, me ayuda a salir de esta situación y yo puedo empezar a donar dinero como quiera, os puedo asegurar que que yo a ese youtuber, esa persona que me ha ayudado a escalar, voy a estar agradecido toda la vida. Porque la vida me ha enseñado que tú tienes que ser agradecido con las personas. Por tanto, eso también va por los youtubers que puedan estar viendo este vídeo. Este canal es la hostia y se merece mucho más público del que tiene. Eso lo tengo clarísimo. Hacemos... Siete diferencias. Hacemos quienes. Hacemos adivinanza. Hacemos wordles Hacemos vídeos de parodias que son increíbles. Que están hechas con una calidad y un mínimo impresionante. Hacemos estos vídeos. Hacemos gameplays Os traemos los juegos más nuevos del mercado. Os decimos. Hacemos tops de películas. Hacemos tops de videojuegos. Hacemos vídeos de psicología. O sea, ¿qué coño más queréis? O sea, <risa> hago lo que queráis. Si queréis. Pero no, con esto ya tenemos suficiente. Vuelvo a repetir, vuelvo a decir, si algún youtuber grande está viendo esto, si alguna persona que tiene contactos en LinkedIn, contactos o lo que sea, quieres mandar este vídeo y este vídeo llega un millón de visitas y tu comentario es el que tiene más likes, os voy a dar los 1000 euros. Pero recordad, esto solo es el primer paso de un largo recorrido hacia una senda donde la salud mental la podremos mejorar muchísimo entre todos y haremos que este mundo, poco que sea, sea un poco mejor. Hasta la próxima.